a la gente, algo que el Gobierno de PP y Ciudadanos, pues en materia de participación ciudadana, no se le está viendo absolutamente ninguna iniciativa. Hemos querido hacer también hincapié en, en recuperar inversiones para los presupuestos participativos. ¿no?